En los últimos años, el tiempo se ha hecho demasiado corto. Un día apenas alcanza para hacer nada, y más si estamos siempre inmersos en Internet. Ya no salimos a caminar, ya no pasamos tiempo con nuestros padres e hijos. Si eres una de esas personas que siempre está en línea, pegada a sus teléfonos celulares en lugar de hablar con sus padres, es hora de guardar su teléfono celular, computadora portátil o tableta, y pasar un tiempo precioso con su familia, ya que usted nunca recuperará esto. La vida no es como una película, la cual puedes usar un control remoto para retroceder el tiempo. Aprovecha este tiempo porque nunca lo recuperarás. Pasa más tiempo con tus padres, con hermanos, con amigos, con hijos. No sabes si tus padres e hijos seguirán contigo mañana, y un día puedes arrepentirte de no compartir más con ellos. Nunca te olvides de lo que nos dijo el apóstol Pablo en Efesios 5 del 15 al 16. Mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Bendiciones.